a todos y a todas eh, vamos a dar comienzo al acto de inauguración de esta jornada de 100 años de Pablo Freire, educación transformadora para la ciudadanía, ciudadanía global en la mesa pues me acompaña Beatriz Coto, que es directora de la agencia asturiana de cooperación al desarrollo eh, Javier Arjona de izquierda que es miembro de la ONG Sol de, Sol de Paz Pachacuti y a Kelina Cuello, Kelly, que es eh, profesora del Departamento de Ciencias de la Educación, bueno, un poco impulsora de toda esta iniciativa. No vamos a extendernos bueno, mucho, porque hoy tenéis una jornada muy interesante, pero bueno, voy a darle la palabra a Beatriz Coto cuando quiera también. Bueno, pues buenas tardes. Por mi parte, la intervención también va a ser breve porque, bueno, considero que hay contenido suficiente e interesante para, para abordar esta tarde. Simplemente, pues, desde la Agencia Asturiana de, de Cooperación al Desarrollo, eh, bueno, pues eh, agradecer ¿no? tanto al Departamento de Ciencias de la Educación, a, a Kirina, con quien, bueno, pues venimos colaborando mucho en este, en este ámbito y, y creo que es una, una oportunidad y también a la otra entidad organizadora, a Sol de Paz Pachacuti y por supuesto al, al decano. Lo cierto es que esta facultad ya se está convirtiendo un poco como en un lugar muy, muy conocido y muy cómodo para, para la cooperación al, al desarrollo asturiana porque bueno, en los últimos tiempos hemos venido participando en distintas actividades y bueno, creo que estas sinergias ¿no? con, la, con la universidad son fundamentales porque es una manera de de incorporar ¿no? esa visión académica y ese compromiso social de la, de la universidad a la, a la cooperación, al, al desarrollo y también aprovechar eh, este espacio de construcción de ciudadanía ¿no? para, para la cooperación. Eh, bueno, deciros simplemente que la educación para el desarrollo es una de las prioridades estratégicas de la cooperación eh, al desarrollo. Eh, y lo es porque queremos eh, trabajar e impulsar todos aquellos espacios ¿no? que nos permitan trabajar en, en procesos educativos eh, que tengan un impacto en el, en el medio y en el, y en el largo plazo. ¿no? no hablamos de acciones de sensibilización o acciones puntuales, sino todos aquellos eh, espacios ¿no? que nos permitan eh, bueno, pues analizar y debatir un poco hacia, hacia dónde vamos. ¿no? Eh, en ese camino, deciros que precisamente ahora, además, eh, en, en la Agencia Estudiana de Cooperación al Desarrollo, pero también con, con la universidad y con el grupo de, de trabajo específico de, de Educación para el Desarrollo estamos precisamente... ...abordando la actualización de nuestro documento estratégico, de nuestra estrategia de, de educación para el desarrollo... Y, ...y precisamente estábamos un poco en ese momento ¿no? de, de, de debatir ese marco conceptual de, de, dentro de, la, de lo que se ha venido a llamar... ¿no? ...la quinta generación, si, si estamos ya abogando por una educación para la ciudadanía global, eh, para la transformación social... Bueno, yo creo que más allá de, de, del, del concepto, ¿no? lo, lo importante es que la educación para el desarrollo al igual que la cooperación, son, tienen una vocación transformadora y, y en ese marco es en el que nos, nos tenemos que mover. ¿no? Eh, creo además que ahora mismo estamos en un momento importante con, la, con esa aprobación de la, de la LOMLOE, de la nueva ley de, de educación, porque eh, hace un impulso muy específico ya en su preámbulo ¿no? a, a la educación para el desarrollo eh, sostenible eh, en ese marco también de, de de esa Agenda 2030, ¿no? que, que es otro eh, documento importante de, de, de referencia a través de los eh, objetivos de desarrollo sostenible. Eh, y, y en ese marco ¿no? de, de la ley, como decía, que evidentemente hay que ponerlo en práctica y hay que desarrollarlo, se, se aboga, como decía, por, por incorporar esa educación para el desarrollo sostenible en todas las, las etapas de la educación, pero sobre todo por un hito muy importante que, que es eh, incorporarlo ¿no? a la incorporarlo a la a la formación del del profesorado. Eh, yo, bueno, eh, seguramente es una frase que a lo mejor alguien ya me haya escuchado decir, pero yo creo que sobre todo lo que tenemos que poner en valor es la, la, la educación. Yo, eh, hay una frase que siempre recuerdo de un viaje que hice a, a Ecuador, un mural que era anónimo, que decía algo así como eh, educar es formar personas eh, eh, aptas para gobernarse a sí mismas sino para ser gobernadas por otros, ¿no? eh, Yo creo que esta es como la premisa general y a partir de ahí lo que tenemos que ir haciendo es eh, ir construyendo entre todos y entre todas, ¿no? Esa, esa otra visión de la, de la, de la educación para, para el desarrollo que, como decía, no es simplemente eh, bueno pues visibilizar las desigualdades estructurales o adoptar una perspectiva crítica, sino asumir un compromiso, no tener esa corresponsabilidad social con, con la justicia social y con la defensa de los derechos humanos y, y en ese sentido creo que además la educación para el desarrollo es una importantísima herramienta de, de cohesión social que tenemos que, que aprovechar. Y por mi parte nada más, no, no me quiero extender más, yo quiero pues, agradecer que me hayáis dado la oportunidad de, de estar aquí en esta mesa de presentación y, y como decía, pues eh, daros las gracias por felicitaros por, por el programa de esta jornada. Muchas gracias. Bien, gracias, a ti. Ahora tiene la palabra Javier Fora, miembro de la... Muchas gracias, Buenas tardes A las profesoras, a los profesores de la dirección de la facultad, a la directora de la Méxica de Cooperación, a las asociaciones, un saludo pues la gente que no está viendo por el otro método, ¿no? que en Brasil, en Colombia, en otros lugares. Qué bueno que estemos recordando hoy a Don Pablo en este tiempo de, de otoño, de cero, de por acá. ¿no? Un tiempo que me tengan cuenta, seguramente yo lo admito, que si me habían planteado este fin de semana, en eh, que han florecido ya los colchicos. esa flor morada, el colchico autumnal, lo estudian y tiene muchas propiedades medicinales, ¿eh? lo, lo, lo llaman. De, de distintas maneras en cada, en cada territorio bueno, pero también aprendimos al menos algunos en la secundaria de que tenía algunas propiedades distintas como es estimular o controlar la mitosis de la célula por lo tanto se ha usado para producir mutaciones mutaciones hacen falta transformaciones en profundidad para atacar de verdad las injusticias sociales y para ello también hace de falta herramientas pedagógicas. De Hay a Verdeja, Yanina Estronzac, Carlos Alberto Torres, Los Larios. Bueno, hoy nos van a ilustrar en torno a este tema, al mismo tiempo que proliferan esa cantidad de mensajes antidemocráticos, racistas, homopólicos, machistas, negacionistas, no solamente en las redes digitales, también en las cámaras. Y un antídoto parece ser de Don Paulo Freire. Tres leves referentes. Comandante Veneno, novela de Manuel Pereira, campaña de la desorganización, cuando hace 60 años, en Cuba. Una joya de relato, no sé si estará aquí en la biblioteca, echar un vistazo. Ambiente campesino, en medio de la guerra de agresión, la invasión de Bahía con si estudias un poco la historia. Y la chavalería, como vosotros y vosotros, haciendo la campaña de la Constitución. Veinte años más tarde, algo parecido ocurría en Nicaragua. Coordinó Fernando Cardenal aquella campaña. No pudo participar en es ella, que, sin embargo, porque había muerto antes en un combate a la dictadura, la espada hacía la mañana. En su vida militante, como jugador, había tenido en eh, la enseñanza una preocupación en enseñar, en, en esencial, eh, alguna gente que conoce su historia o que la repasa cada año en su aniversario donde vemos los escritos, los poemas, las obras del teatro. Recordamos a Gaspar, que por cierto, creció con su familia en la misma zona de Huilla, donde la profe Kelly, y es una referencia esencial de la solidaridad asturiana. Allí hay un, algunos militantes del Comité de Solidaridad con América Latina que nacieron en ese calor de ¿no? resíntese. Antes había sido la campaña de reclutación de Viníaz con en el marco de la descolonización. Hay un Freire que también aportó en directos. Está el NST, pero de eso ya va a hablar de Anaína. Cuánto de inspiración y aporte hace Paulo Freire a la inmensa acción educadora. De las y los tierras. En referencia a nuestro apellido, Pachacuti, educación propia, intercultural, bilingüe, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, cuánto de propios, en la cosmovisión, se trata de traducir de lo blanco y castellano a la lengua materna indígenas Está el territorio, está la cultura, está la identidad, están los valores comunitarios para hacer otra pedagogía propia autóctona liberadora del colonialismo y, por tanto, la iriana. En Brasil, Bolsonaro en medio miedo, lo dirá seguramente Yatayina de, de nuevo, se le ha acusado esta semana en el Senado de genocidio, está marcado también como exterminador de la Amazonía y de sus habitantes por los indios, en su campaña de hace dos años señalaba directamente a Freire como el diablo. El latifundismo, los ultraritos son enemigos de la enseñanza y la alfabetización, obviamente, y por eso mismo lo contrario, la pedagogía de los libros, la pedagogía de la tierra que dice el MST, la educación intercultural bilingüe de los pueblos indígenas han sido y son alternativas al acaparamiento de cursos, de territorios, de armamento. Alternativa a los que destruyen la madre tierra. Así es que, que viva Paulo Freire y que el que significa tiempo de transformaciones profundas, pues nos acompañe en este reaprendizaje común de esta tarde en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas pues, gracias, Javier. Y ahora tiene la palabra la profesora Cristina Fuyo. La mente de ciencias de la educación. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad es que yo, según iba empezando la sesión y iba abriendo a entrar gente por la, por la puerta, unos gente de ahora, eh, estudiantes de la facultad de ahora de, de este momento y otros que acabaron ya hace muchos años, pues la verdad es que me iba emocionando porque como eh, llevamos todo este periodo ¿no? en, que, en que no habitábamos espacios y volver otra vez... Habitar el espacio de la facultad y, y, y ver aquí a la gente que estuvo y la que está, pues la verdad se me hacía muy entrañable. ¿no? También fue muy una sorpresa para nosotros el, la, la cantidad de gente que se inscribió en la jornada, porque bueno, aunque aquí eh, va a haber como unas 50 personas, ahora mismo no las hay, faltan unas pocas, pero, pero supongo que se irán incorporando a lo largo de la tarde. Tenemos también otras 50 personas escritas que, como decía Javier, pues son... ...de Asturias, pero también de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues empezar así el retorno, ¿no? Que es el retorno a los espacios, pues es muy agradable, ¿no? Yo quiero agradecer a todos los, los participantes en la mesa... ...y a las instituciones que representan por la ayuda. Obviamente, sin su ayuda no hubiéramos podido hacer esta, esta jornada, ¿no? También al Departamento de Ciencias de la Educación... ...que tendría que estar también representado en la mesa... ...pero no pudieron estar por motivos diferentes de agenda a la coordinadora de NGDES, que está ahí su presidenta, que no, no, no gusta de subir a la mesa, pero que se sepa que está también. Porque bueno, entre todos estos organismos e instituciones hicimos posible esta jornada. Y yo estoy aquí pues, porque, bueno, pues no sé, porque me lié a hacerla con unos y otros. Y, y, y bueno, pues porque también hay un equipo detrás que está haciendo posible esta jornada. Es el equipo que lleva conmigo el proyecto de investigación sobre construcción de la ciudadanía global. Eh, un proyecto de investigación que nos financia el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿no? Eh, bueno, pues ahí hay mucha gente, pues desde Cristina y Jonathan que están atrás eh, haciendo el control de los participantes en la sesión online, María que va a estar ahora en la mesa, Yo ya y, y Sara que están estás aquí, David que también hará la relatoría de uno de los, de los eventos y creo que no me dejo a nadie pero somos alguno más que no pudo asistir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que es verdad que, que en ese proyecto tenemos un poco la, la idea de que si queremos construir ciudadanía global, pues uno de los pasos es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Abrir los espacios y abrir los, los entornos de formación a la sociedad, algo que llevamos haciendo hace tiempo, eh, bueno, algunas hace mucho tiempo ya, y digo porque llevamos aquí casi 30 años o más de 30 años, pero que yo creo que nunca será suficiente y que sobre todo pues, en estos tiempos de retornar es lo que tenemos que hacer, ¿no? Volver a, a, a ocupar los espacios con, con los que estamos en la universidad, pero también con lo que da sentido a la universidad, que es, bueno, pues toda la ciudadanía a la que va dirigida, ¿no? Entonces yo no quiero extenderme más porque aquí ahora ya lo importante es que intervengan Yanaina y María y, y, bueno, pues se estima ahí en la palabra. Gracias. Unas un breves palabras. Lo primero, pues, para agradecer bueno, pues, todas las colaboraciones que han hecho posible la jornada de hoy. Por supuesto, a Kelly, a su grupo de investigación y al grupo del proyecto. Bueno, además, eh, permitirme que la felicite por, por este proyecto de reciente financiación por el Ministerio. Y también, bueno, pues, agradecer a la, a la Agencia Estudiana de Cooperación al Desarrollo, su colaboración y a Soledad, su, eh, su Participación colaboración en estas jornadas. Eh, yo creo que es una, una muy buena circunstancia que cumplamos 100 años de nacimiento de Pablo Freire para poder celebrar esta jornada que sirve como homenaje, pero yo creo que va más allá. ¿no? Yo creo que, como dijeron las compañeras de la mesa, eh, esta facultad es lo que a mí me toca representar en este momento. Pues yo creo que tiene que estar sensibilizada no solo con la educación sino también con el tejido asociativo con las asociaciones con la ciudadanía global y por lo tanto esta jornada que tiene este apellido tan sugerente como educación transformadora para la ciudadanía ciudadanía global me parece una iniciativa muy interesante yo les agradezco que hayan contado con la facultad para poder celebrarse aquí y además era un poco lo que decía Kelly no y yo estoy encantado de ver estudiantes, alumnos, alumnas en la facultad, pero también me gusta mucho cuando viene gente de fuera y podemos compartir experiencias podemos, desde el punto de vista constructivo que podáis aportar a la facultad y podamos, en definitiva, entre todos, aportar a la sociedad, porque la educación es sociedad, la educación necesita socializarse y nosotros desde la universidad y desde la facultad necesitamos esto tan importante que es transferencia. Y cuando la transferencia, a veces los... Parece que solo lo hacen desde las ingenierías. No, nosotros también hacemos transferencia, Es una transferencia que es muy importante, que es la transferencia social. Y, por lo tanto, me parece que estas iniciativas, yo las agradezco muchísimo. Eh, hoy es una jornada llena de eventos. Yo ya voy a acabar porque creo que lo importante es pues, dar caso a los conferenciantes, a la conexión con, con California y, y a los talleres que tenéis después. ¿no? Bienvenidos, bienvenidas los de casa, los de fuera. Y espero que disfrutéis mucho de la jornada de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. También quiero saludar no solo a la gente que estés aquí de forma presencial, sino también a la gente que nos sigue en, en la distancia. Como decía Javier... Estamos en tiempos de transformaciones profundas y es tiempo de, de repensar a Freire. Y hoy lo pretendemos hacer de una forma conjunta, colaborativa y desde luego con la ilusión de analizar retos de nuestros tiempos, de nuestros momentos y con la ilusión, la esperanza de construir o hacer aportaciones para construir un mundo mejor. Hoy nos acompaña Yanaina Stronsac. Os voy a presentar a Yanaina. Yanaína se define a sí misma como campesina. Es miembro del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, conocido como MST. Surgió ese movimiento en 1984 y desde su comienzo, su principal bandera fue la reivindicación de la Reforma Agraria Popular. Yanaína es historiadora, <coughs> profesora vinculada a la Escuela Nacional Florestan Fernández. Este espacio lleva la misión de la formación política de militantes y movimientos populares en todo el mundo. Yana actúa en el campo de los derechos campesinos, defensa y autoprotección en los movimientos campesinos internacionales. Tiene un máster en historia contemporánea y un máster en desarrollo y cooperación internacional. Está realizando el doctorado, en concreto, está realizando el doctorado de estudios sobre desarrollo en el Instituto Ejoa, con una tesis sobre, sobre soberanía alimentaria y reforma agraria. Investiga temas en torno a la soberanía alimentaria, cooperación, agroecología, educación, métodos de formación en los movimientos populares. Es miembro también de la Frente de las Palabras Rebeldes del MST, en donde ha publicado diversos cuentos y la novela El año en que morí por primera vez, publicada en portugués... En el año 2018. Yanaína, hoy aquí nos encontramos con un colectivo muy amplio formado por diferentes docentes de diferentes ámbitos. También hay estudiantes de grado, estudiantes de doctorado, estudiantes de máster. Eh, tenemos también participantes inscritos en la jornada que proceden de diferentes colectivos. Eh, está representado en un asociativo. Están también representantes eh, sindicales, hay representantes de diversos colectivos que nos une la ilusión, la esperanza de que con la educación podemos eh, ayudar a transformar este mundo. Eh, así es que, Yanaina y yo, alineándonos en la dialéctica y la proposición de Freire de que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo, buscamos reflexionar sobre el proceso colectivo de la educación y la formación de la sociedad humana. Por ello, Yanayina y yo os queremos plantear una reflexión en torno a cuatro ejes principales que tienen que ver con los siguientes interrogantes. El contexto social y político que nos toca vivir en estos momentos, los sueños que tenemos, todas las personas que estamos aquí, que trabajamos en los diferentes ámbitos de la educación y del contexto social, tenemos sueños, pues queremos reflexionar en torno a esos sueños. También queremos analizar con qué herramientas contamos, qué retos tenemos y qué dificultades nos encontramos. Así que, Yanaina, si te parece, vamos a empezar contextualizando un poco eh, el contexto de Yanaina y luego ella nos empezará a comentar y tanto ella como yo pretendemos que eh, este foro, este espacio, esté abierto al diálogo. Así es que no habrá un tiempo final para las preguntas. Las preguntas pueden surgir pueden emerger, eh, las personas que están conectadas online pueden participar a través del chat, así que os animo a esa participación. Para contextualizar un poco al MST y a Yanaína, os voy a decir que en torno a la experiencia de Yanaína, ella ha vivido una niñez de extrema pobreza, ha vivido la emergencia del MST, su formación como movimiento social y luego toda su vida ha sido en el MST, ha vivido la falta de escuelas, la lucha por tener escuelas en los campamentos y asentamientos. El impacto de ir a una escuela en la ciudad viviendo en un campamento. Ser una niña sin tierra en una escuela urbana. Ha podido estudiar la universidad por las conquistas del MST. Yanaína, por favor, ¿te gustaría contarnos un poco, contextualizar toda esta situación? Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas y todos es un placer, es una alegría, es un honor estar con vosotros, con vosotras con las personas que nos están también acompañando en internet un saludo y es un gusto ver la juventud y la gente que ya tiene más juventud acumulada todas las juntas en un mismo espacio y eso es algo que siempre es animador, siempre es algo que nos hace pensar, bueno, es posible es posible, es posible nos esperanza, ¿no? Nos da mucha esperanza. Eh, pensamos que una, unas grandes tareas que están puestas para los educadores y educadoras en el mundo es cultivar, ayudar a desarrollar los sueños, ayudar a desarrollar la imaginación y ayudar a encontrar las herramientas creativamente para realizar estos sueños, para transformar esta realidad. Pero claro, eh, todo sueño nace de, una, de un espacio material, no estamos flotando en el aire y ni somos producto de lo que pensamos. La realidad material concreta existe independientemente de qué cosas estamos pensando sobre ella, ¿no? Pensar diez mil veces azúcar no nos va a dejar el café más dulce, a no ser que tomemos la acción de ir buscar el azúcar y beber el café. Entonces, estamos condicionados y condicionadas por una realidad material históricamente heredada, por unas estructuras sociales históricamente heredadas y que están ahí, existen ahí, independientemente de lo que pensemos sobre ellas. Por lo tanto nuestros sueños tienden a arraigarse en esa realidad, en ese contexto. Por eso es tan importante cuando empecemos a reflexionar, empecemos por esa realidad material que nos rodea, esa realidad material inmediata, ¿no? Y en el sentido freudiano, ¿no? Empezar leyendo el mundo, empezar conociendo esa realidad que nos rodea. Y en el sentido marxista, ¿qué empezamos? Por el real inmediato, luego... Subimos abstractamente, haciendo reflexiones y comprendiendo todas las condicionantes de ese material inmediato y volvemos a ello ya con ojos eh, críticos, ¿no? Ese material inmediato eh, reflexionado, o sea, lleno de, de complejidad. Y cuando María me decía, bueno, estábamos hablando de, de, de las cosas que he vivido, y yo me decía pues tú tendrás algunas fotos de eso, ¿no? Y entonces yo ya, es que en los años 80 no había máquinas fotográficas. Y en especial en un campamento sin tierra, en donde la miseria y la escasez es, es absoluta. Entonces empecé a buscar, eh, sin mucho tiempo, pero encontré algunas imágenes para ilustrarlos, eh, eh, para, para que tengáis una idea de, de qué es un campamento. ¿no? ese es un campamento del esa es una foto que no es mía, la he sacado de, de otra parte. Pero eso es un campamento. Así, así vivimos, así vive yo nueve años de mi vida, ¿no? toda mi infancia y, y el inicio de la adolescencia. Son carpas de, de lona negra y, y ahí estamos luchando por tierra y, y exigiendo reforma agraria, exigiendo la transformación social. Y en estas condiciones empezamos a desarrollar, a crear lo que llamamos la pedagogía de la tierra que se basa mucho en Paulo Freire, y luego al final voy a dejar aprovechando la inspiración del compañero Javier de otra sugerencia de lectura también. Eh, entonces, esa es una realidad material. Y, y, y pensad pensar vosotros, vosotros, en vuestro día a día, ¿no? en aula, ¿qué escuela nos encontramos? ¿Qué estudiantes están ahí? Y me, me ha hecho recordar, luego, luego vamos a entrar en la parte de sueño, igual ya voy terminando por aquí, esa parte de contexto, pero eh, Martín Caparroas, en su libro que, creo que se llama Hambre, él estaba entrevistando pues, una, una gente muy pobre y, y, les, y ellos eh, eh, tenían una vaca, ¿no? la familia tenía una vaca. Y él les preguntaba, oye, si, si llega un genio aquí y podéis pedir lo que queráis, podéis realizar vuestro mayor sueño, pedir. podéis pedir lo que queráis al genio, ¿qué pedirías al genio? Y la familia dijo, dos vacas. Entonces, cuando pensamos en esa realidad concreta, material, que nos rodea, ¿cómo, en el papel de educadores y educadoras, podemos dar un salto en nuestros sueños? En lugar de tener una vaca y desear tener dos, ¿cómo pensamos que deje de existir el hombre en el mundo? ¿Cómo pensamos que la gente sea más feliz, la gente sea más libre, la gente pueda expresarse en el trabajo con libertad y no en ese trabajo alienado y... y, y, y subsumido al capital que vivimos hoy ¿no? ¿cómo pensamos que la tierra puede ser un bien común y no una mercancía que se negocia, y que la comida sea un derecho y no una mercancía eh, una commodity, que el agua sea un derecho y nadie eh, tenga falta de agua porque no, no, no pude no pagar la cuenta ¿cómo pensamos estos otros sueños y cómo, nos, cómo generamos estos otros sueños? ¿no? ¿cómo es que yo salgo ahora de aquí de lado? Muy bien. Eh, pues ejemplo una imagen muy rápida de otro campamento este que, es, que, es, que, es mi padre trabajando eh, yo tengo una imagen de yo pequeño, ah mira aquí aquí estoy yo tenía montada en un caballo en una ocupación con mi hermano pequeño eh, espera, aquí hay que, que compartir la pantalla aquí ah, hay que, que compartir sí. sí. es un es, que, que compartir la pantalla Pantalla. Está Bueno, si quieres seguir hablando, yo voy buscando y voy enseñando las imágenes mientras, mientras tú sigues. Bueno, Janaina, eh, como veis, a ha mostrado esa realidad que ya, que ya vivió. Eh, y a mí también me gustaría, apelando un poco a esa idea fría de Ana, ¿no? de construir el diálogo, eh, un, el hecho de que a veces aquí, en esta escuela que podemos considerar que es del primer mundo, eh, también tenemos, eh, en el primer mundo tenemos el tercer mundo. Eh, hoy en día nuestra escuela, eh, la escuela pública, la escuela que vela por los derechos eh, de los niños y de las niñas y de las familias que solo pueden aferrarse a eso es una escuela pública que está verdaderamente saturada eh, soporta prácticamente el, el 80% del alumnado extranjero con todas las dificultades que ello conlleva eh, respecto a la escuela concertada que tiene pues, el, el 20% restante más o menos eh, a mí me gustaría si algún docente que está aquí o que está de forma virtual quiere plantear esos retos con los que se encuentran ellos y ellas en, en esa escuela, en el día a día, donde bueno pues eh, ya no solo es la inmigración, sino las dificultades con las que llega la inmigración, las dificultades que tienen las familias, las ventajas sociales eh, en las que se encuentran esos chicos y chicas, e incluso no solo los que provienen de esa inmigración, sino también familias eh, que fruto de la crisis eh, ya iniciada en el 2008 y bueno, pues, eh, que se perpetúa eh, prácticamente hasta... Estas fechas, pues eh, la escuela pública soporta a veces familias con situaciones muy complejas. Eh, yo os, os lanzo el guante. Si queréis comentar, hacer algún comentario relacionado con, con, este, con este tema, estáis invitados a hacerlo. O si hay alguien en el chat que tenemos por ahí. A... Ah, sí, es podemos ver eh, Yo dejé esta imagen abierta porque antes estábamos hablando con María que... En el MST nace la idea de la copia de la tierra, porque ahí soy yo, en 89, creo, esa foto, y estoy preparándome para ir para la escuela en la ciudad. Entonces, claro, estoy en un campamento y esa barraca está muy buena porque hemos podido encontrar madera para hacer las paredes, pero el techo sigue siendo de lona. Ah, sí, pensé que estaba compartido Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, soy Olga Otero de Elías Alfonso II de aquí de Oviedo. Eh, bueno, conozco a María. Primero agradeceros de verdad la, la oportunidad de, de participar en estas, en estas jornadas. Yo como docente llevo muchos años en la profesión, casi 30, pero conocí a Freire solo hace unos pocos, solo hace unos 7-8 eh, años y bueno, lo llenó todo, lo llenó todo. ¿eh? Lo llenó todo. Eh, ese sueño posible es, es, es algo que, que a lo que tenemos que aferrarnos. Con respecto a lo que comentaba María y a la realidad que, que nos, ha, nos ha enseñado Yan, Yanaina, eh, el, a ver, el, la, la pandemia y ya la crisis del 2008 puso de manifiesto que la escuela pública eh, bueno, tiene que ser es, es, es un refugio para muchos de nuestros, para muchos de nuestros, de nuestros alumnos, porque realmente se manifestaron situaciones eh, francamente terribles, ¿sí? de, de, de carencias en los hogares, eh, de carencias de primera necesidad, de carencias de, de, de lo más elemental. Entonces, bueno, extender este sueño posible a, a todos, a todas. Eh, a esas minorías que a veces son mayorías, ¿eh? desafortunadamente, bueno, yo creo que es, es un imperativo ¿eh? al que tenemos que, que sumarnos todos los pacientes. Y nada, reitero mi agradecimiento porque me parece interesantísima la, la oportunidad de participar en estas jornadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga, por tu aportación. Gracias. Mm -hmm. Eh, porque, claro, cuando pensamos que la gente del campo tenga que desplazarse, ir a la ciudad a estudiar, en la ciudad hay una determinada pedagogía, hay una determinada escuela que habla de la ciudad. Y cuando la gente del campo llega ahí con las uñas con tierra, nosotros que íbamos del campamento oliendo a humo, porque, claro, dentro de la, del barato pues hay humo, y entonces la gente huele humo siempre. Y llegas a un, a un espacio urbano, naturalmente te apartan y te intenta inculturar, ¿no? te intenta transformar en una persona de la ciudad, en una persona urbana. Y ese sueño de dejar el campo y marcharse a la ciudad, que es el lugar bonito, que es el lugar feliz, que es el lugar agradable, y el campo se va vaciando. A la vez, todo eso, acompañado de una serie de políticas, ¿no? de acaparamientos de tierras, eh, de grandes extensiones de monocultivos, de macro granjas, eh, de privatización de las semillas, de paquete tecnológico basado en agrotóxicos y en fertilizantes químicos. Entonces, hay toda una estrategia y ahí se ve cómo la educación se conecta con ese proyecto del capital, ¿no? No es porque la escuela está siendo diseñada para ser una escuela urbana y no una escuela del campo, sino esta escuela está atendiendo a un proyecto de Acabar con la gente del campo, de que el campo se quede demasiado de gente. En España hoy día, ¿qué proporción del territorio está ocupado por ciudades y qué proporción del territorio está ocupado por el campo? ¿A quién pertenece el territorio del campo? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién decide qué hacer con él? ¿Quién decide a qué se va a dedicar todo ese territorio? ¿Quién, si no me equivoco, es en torno a 95% del territorio español? ¿Quién se preocupa? ¿De qué se va a hacer? ¿Se va a plantar qué? ¿Calabaza? ¿Se va a crear ganado? ¿Va a quedar la tierra expuesta? ¿Se va a poner eh, los, los estes de eólico? ¿Se va a poner partes de energía solar? ¿Qué decide todo eso? Entonces, hay un proyecto, hay un proyecto en la sociedad que determina estos caminos. Y la educación está dentro de él. La educación va atendiendo a estos proyectos, ¿no? dentro de nuestras escuelas ¿cómo, ¿cómo nos educamos dentro de esa diversidad? ¿O ¿cómo pensamos? bueno, es que no podemos pensar una escuela para cada niño o niña, sí, es verdad ¿cómo pensamos la diversidad dentro de nuestra escuela? No? y ahí viene lo que Paulo Freire nos ha enseñado y luego hemos seguido aprendiendo también con otros y otras educadores y educadoras el tema del sujeto colectivo educador ¿cómo un colectivo que puede ser una aula entera de estudiantes, que puede ser el, el, el colectivo pedagógico de una escuela, el conjunto de profesorado, el, el cuerpo docente o vicente, o la comunidad, se transforma en un colectivo educador, en un colectivo que nos va transformando en personas, que nos va cultivando estos sueños, que nuestros sueños no se correspondan con nuestra realidad inmediata, nuestra realidad inmediata es de pobreza y miseria. ¿Cómo nuestros sueños van a venir más allá de esa pobreza y miseria que estamos viviendo en la realidad inmediata? Y ahí está el papel de nosotros como educadores y educadoras, pero de ese colectivo educador, de ese colectivo educador que tenemos que construir en nuestros espacios. Muy interesante, Yanaína. Ya que estamos aterrizando en ese, en ese mundo de los sueños y que hemos identificado primero esos, esos grandes retos, eh, y le comentaba que eh, existe una relación dialéctica, ¿verdad?, Entre revelar la realidad injusta y transformar esa realidad. Eh, estamos en ese proceso de transformación, quienes nos dedicamos a la enseñanza y a la formación de docentes, eh, quienes estáis todos los días al pie del cañón también lidiando con todos esos retos que tiene eh, la escuela. ¿Cuáles, ¿Cuáles son esos sueños? Y Anaína, y también abro la pregunta para eh, las personas que estéis aquí en la sala, estéis, ¿cuáles son, son esos sueños? ¿Cuál es el deseo de tu corazón que te impele a la acción? ¿Qué es lo que eh, arranca y mueve todos, todos esos sueños? Mm. comida en todas las mesas este es mi sueño más profundo y los vuestros ¿cuáles son vuestros sueños? Eh, sé que eh, hay gente que estáis día a día eh, en las aulas al, al pie del cañón eh, tenéis la palabra si queréis comentar alguien, algún sueño que tengáis quienes estéis ahí desde el ámbito también del tercer sector, las ONGs que estáis apoyando a los centros porque aquí hay un sector muy, muy potente que hace, eh, digamos, una tarea imprescindible de apoyo a, a las instituciones educativas. Eh, si queréis hacer algún comentario, si queréis hablar de alguno de esos sueños que estáis construyendo, tenéis la palabra. Y mientras el compañero que está aquí con el micrófono va identificando las manos, eh, porque es verdad, la gente que trabajamos con educación. Tenemos que tener unas convicciones muy profundas, unas convicciones, unos sueños muy fuertes. Porque sí. la realidad nos echa atrás y entonces algo nos interesa hacia adelante. Pues bueno, yo quería comentaros que bueno, estamos trabajando en la presentación y trabajamos eh, ha en un lado que sé que, bueno, en esta clase, es horror, los días atrás, hablado, eh, gitanas, en un lado chicano, en las ciudades gitanas y también que tipo de alumnado, del que decía Ana, ¿no? la primera compañera que, que terminó online, que fueron los que más se disfrutaron también en toda esta fase de la pandemia. ¿no? Son los que, eh, los que ya sabíamos y los que de ahí después como que era todavía un mucho más grande de personas que estamos en un situación que vulnerables, y para las que los sistemas de protección no están siendo efectivos. Y bueno, por un lado, me parece que eh, es una tarea conjunta. Lo ¿no? que se diciendo que los que tienen que ser colectivos, ¿no? para que luego también los hagamos colectivamente desde el ámbito social, desde el ámbito educativo. Y lo que más me gustaría destacar es que, eh, aunque parece muy difícil, son situaciones de partida de algunas, eh, quizá no sea de a nivel de que nos comentas, ¿no? de verdad. pero son también duras aquí. Y, sin embargo, eh, sabemos que cuando respondemos a ellas colectivamente, eh, es como un algo. Y cuando nos tomamos de nada en ¿no? familias, profesorado, alumnado y otras personas que estamos en la comunidad, esos actos se dan. Y ves que las mujeres se empoderan y hacen sus las partes en la escuela y en el periodo de, por ejemplo, después de confinamiento, si llegamos a otras universidades en las aulas por ejemplo, ¿no? en los centros, que son ya haber disfrutado como que hay ganado, o ves ahora que es tan bien, no sé. Y el sueño, por ejemplo, es que esos sueños no se cierran. Eh, a medida que crecen, que todos los que remuneramos, hagamos que los sueños nos puedan cumplir. Muchas gracias por tu intervención. Eh, no sé si alguien más en el chat eh, quiere hacer un comentario. Alguien en la sala, por ahí tenemos otra palabra. Hola, buenas tardes. Yo soy educador con un educador social y trabajo en un colectivo de personas sin hogar que desde el año 91 eh, seguimos la metodología de Pablo Freire. Algo que en la, hasta hoy, 30 años después, nos ha llevado muchos disgustos por la realidad que nos echamos siempre para atrás, disgustos de no llegar a hacer restricciones, no, bueno, muchas cosas de, de, por ser de fieles de lo que trabajábamos y eh, que colaboramos con estas personas nos ha llevado pues, a no engancharnos en, muchos, en muchas cosas que otras entidades del sector se engancharon ¿no? y, y pelear mucho con la administración, muchísimo eh, por ejemplo nosotros nacimos en el año 91 eh, trabajamos fundamentalmente con personas jóvenes en no hogar y entonces eh, es una metodología y de la, la, la, la, la persona y eh, entonces teníamos en las casas que, que se levantan personas pues o seis personas. Esto no lo veía la Administración... Del año, no el año que no lo veía todo el mundo. El ¿eh? no, no, no que pues, no, no lo veía nadie. ¿eh? Esto parece que empezó hoy, no, Algunas cosas. Entonces, mi gran sueño sería que estos colectivos tan machacados por los que nosotros colaboramos, nos estamos ahogados, eh, Pudiéramos ser capaces de, de despertar en ellos, de eh, crear, como, como por ejemplo el MST, eh, una conciencia eh, de clase, de grupo, eh, para poder salir de esas situaciones. Que, aunque esa ha sido nuestra colaboración con ellos, es muy difícil. Yo vivo en Brasil, tuve la gran suerte de conocer a Pablo Freire, lo conocí aquí, eh, con amigos de Barcelona, y. Hoy vino no me contesté a que las personas que se incorporan nuevas en esta entidad, pues no, no comprenden muy bien eh, la filosofía de Pablo Fey. No saben cómo llevarla a la práctica. Son formadas en educación en educación social, en pedagogía, sin embargo, pues cuando decimos, con qué son Pablo Fey? Y bueno, un día. Nos hablamos de él, bueno, a nosotros parece muy triste porque creemos que es la única forma de acabar con una exclusión con una exclusión tan sacada como por ejemplo estas más Entonces, bueno, pues a Muchas gracias por tu aportación y tu reflexión. Tenemos ahí otra mano pedida, Jonathan. Bueno, es... No sé, supongo que es para una cosa que igual no tiene mucho la cabeza hasta al final. Como el en un colectivo, pues, justicia social, ¿no? Al final nadie no se queda atrás. porque es algo que necesitamos muchísimo en contra de ese individualismo, que de de, de unos por encima de otros y que realmente haya una no, justicia y que la gente tenga la vida que sean dignas de vivir. Muchísimas gracias por, por tu aportación. Están saliendo, la verdad, cosas verdaderamente interesantes. Y si te parece, enlazamos con eh, el diálogo que estamos manteniendo eh, bueno, pues, y que tiene que ver con, con los retos, los retos para construir esos sueños. Algunos de ellos ya los habéis mencionado aquí. Así que, Yanaina, eh, ¿cuáles crees que pueden ser? Los retos con los que nos encontramos para construir esos sueños, pero sobre todo, eh, pues teniendo el contexto ¿no? que, que están comentando las, las personas que están participando, las personas aquí presentes que hemos también eh, bueno, pues, eh, puesto la mirada en, esas, en, esas, en esos sueños: qué, qué, qué luchas eh, externas e internas hay, la lucha de clases que salió aquí también. ¿Por qué crees que soñamos, tenemos estos sueños y no otros? ¿Qué, qué, ¿Cómo estamos condicionados o hasta qué punto esos sueños están tan construidos o influenciados eh, bueno, pues por las realidades que, que vivimos? Eh, si, si nos puedes eh, aportar alguna reflexión en torno a, a estas cuestiones. Sí, gracias. a uh, Los aportes, compañeros y compañeras, sí. Eh, Siento que estamos en muy buena sintonía y eso me parece súper interesante. Déjame agarrar por esa, por esa idea última que trajo María Hora, recuperando lo que el colocó, ese tema de la conciencia de la de clase, de la lucha de clases, la clase social. Y ese es un reto importante que tenemos y bastante grande. Y eso se enlaza con lo que la otra compañera también colocó, eh, eh, nos ha contado, ¿no? ¿eh? Y, y, y, y con lo que eh, la compañera dijo ahora por último. Ese tema, que nadie queda atrás. Que se trata de, de, de mundos, de proyectos colectivos. La transformación solo puede ser colectiva. Nunca es individual. Pero, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que bebemos todos los días? Eh, el el luce, ¿no? ¿Qué es el lucer hoy día, el perdedor, el perdedor? Es el que no estudia suficiente, el que no se esfuerza lo suficiente, el que no es listo, lista suficiente. Aquel que, pues bueno, tú, tú estás en una situación que estás, pues por tu culpa. Igual que tienes demasiados pensamientos negativos. habéis escuchado eso del de pensamiento negativo? cómo crear la realidad, la frecuencia y vibrar en, en, en, en positividad y tienes que vibrar en la frecuencia de la riqueza, de la abundancia para dejar de ser pobre. Entonces, deje de pensar que eres pobre y te tornarás rico. Mira qué fácil sería si así fuera, ¿no? El mundo material creado por nuestros pensamientos. Eh, entonces, hoy día somos empujados, empujados nosotros y, y todas las personas y, y los estudiantes, los estudiantes también, ¿no? A aceptar una responsabilidad individual por los problemas que son colectivos, por los problemas que son sociales. Como si el problema fuera nosotros, nosotras, cada uno, cada uno por sí. Y la sociedad se va atomizando. El individuo es el todo. Y el colectivo deja de existir. No deja de existir, está ahí, pero está desarticulado. Entonces, cuando pensamos la clase social estamos pensando en cómo nos reconectamos como personas trabajadoras ¿y qué son estas personas trabajadoras? no es el obrero no es solo el obrero, la obrera que está en la fábrica, igual eh, eh, Charles Chaplin en tiempos modernos eh, haciendo el movimiento aquí, ¿no? trabajador y trabajadora somos todos y todas que vivimos de nuestro trabajo, entonces María, si María no puede pegar un telefonazo ahora para viven y decirle, viven Vamos a cenar hoy por la noche porque tengo aquí unas cuantas cosas que quiero que apruebes. Pues, lo siento, pero es clase trabajadora. La clase capitalista son muy, muy, muy poca gente y que tienen ese poder, que tienen, se reúnen en Bilderberg, the Bilderberg, o en el nombre de la ciudad, se reúnen pues, en pequeños foros privados, secretos. Algunos de estos no sabemos quiénes son porque, claro, ellos no se están exponiendo en Facebook ni Twitter ni nada. Eh, y intentando hacernos creer que tenemos nosotros mujeres de aquí, más cercanía no sé, a Margaret Thatcher estoy ahora buscando aquí alguna otra mujer pero más actual, pero no me viene a la idea o a Condoleezza Rice que con nuestra compañera que está en el profesorado que es médica o que está trabajando de taxista ¿no? porque no hay nada más engañoso, por ejemplo, que hacer creer a una persona judía que está conduciendo un taxi, que es más igual al judío banquero que a un taxista musulmán, a un taxista negro que está trabajando a su lado. Y esa es la manera de romper, no hacemos creer que las clases han desaparecido, que entonces ahora pues somos, tenemos otras identidades. Claro que tenemos otras identidades, somos mujeres somos bisexuales, somos negros, negras, somos indígenas, eh, pues somos un montón de otras cosas, claro que somos un montón de otras cosas, y, y es una riqueza que tenemos, ¿no? Unos andan en silla de ruedas, unos escuchan más, otros escuchan menos, unos no ven, otros piensan de manera distinta, tenemos un montón de diversidad funcional como seres humanos. Pero, cuando se trata del de modo de producción, somos clase trabajadora y ahí nos encontramos ahí nos encontramos en la lucha y ahí hacemos frente a un capital, a una burguesía que explota nuestro trabajo que sigue existiendo trabajo porque alguien fabricó ese, ese pañuelo palestino alguien fabricó una botella alguien está fabricando todo eso tal vez no aquí en Oviedo pero alguien está fabricando todo eso, y eso hablando solo del, del, del de la, del trabajo inmediato, productivo, material, pero realmente todo lo que hacemos contribuye para ese trabajo, para que eso se materialice aquí, eso es el trabajo social, todas participamos en ese trabajo social, como investigadores, como profesoras, como cientistas, eh, como campesinas, como consejeros, como, en fin, todo ese trabajo que hacemos contribuye al trabajo social que se materializa de alguna manera. Entonces, nos intentan hacer creer que la clase se acaba y que cada cual es responsable por sus miserias, por sus problemas, por sus frustraciones y por su situación, porque no está pensando en una frecuencia de abundancia. Entonces, tiene que cambiar su pensamiento para cambiar su realidad. Cuando es exactamente al contrario. Con nuestro pensamiento, nos damos cuenta de esa realidad y con nuestra acción, cambiamos esa realidad. Ahora, dentro de la educación, dentro del aspecto pedagógico, eh, nosotras empezamos a construir una propuesta que no es nuestra que es de, nos alimentamos de mucha gente antes de muchos movimientos sociales antes eh, que es el hecho de que la forma forma. ¿qué método usamos para la educación? ¿qué método usamos para, para construir sueños, para imaginar para crear para ir transformando nosotras y al mundo? porque esa, esa es la belleza del trabajo, ¿no? Cuando cambiamos, cuando hacemos la cosa, la cosa nos hace. Cuando hacemos una cosa con alegría, cuando pintamos una obra de arte, o cuando escribimos un libro, al final de ese proceso somos otra persona. Cuando damos una clase, al final de ese proceso somos otra persona. Cuando construimos una mesa, al final de ese proceso somos otra persona. Aquello que hacemos nos hace a nosotras. Entonces, la forma como hacemos las cosas nos forma. Por eso pensamos, una aula en circo, una aula en que no está el profesor arriba y los estudiantes abajo, porque la forma nos forma. Una escuela en que las clases no se resumen a estar dentro del aula, da, da, da, pero sí, a ir al huerto, a hacer al huerto, a producir, a compartir lo que se produce en ese huerto, a trabajar, hacer reuniones, ¿no? ¿Cuántos estudiantes, por ejemplo, yo ahora me estaba acordando de, de clases un tiempo en una, cuando estaba terminando la facultad, eh, fui a trabajar a dar unas clases en una periferia, en una favela. Y, y la escuela era muy, muy, muy complicada. Eh, claro, la escuela de gente muy pobre, con parte de drogas, etc. Entonces, nada, organizamos los estudiantes en grupos, en núcleos. Y ahora hay que sacar una coordinación. Vosotros tenéis que coordinar ese aula. Si hay problemas aquí, tenemos que solucionarlo entre todas. Porque no es papel de la profesora solucionar todos los problemas. Es papel de todos y todas. ¿no? Es ese método. Entonces, claro, no era parte de clase de historia organizar una coordinación del aula dentro de los estudiantes. Pero en eso ellos se formaban. ¿no? En ser protagonistas de su historia. Y no tienen que por eso tomar todas las decisiones, naturalmente, pero muchas sí, muchas sí tienen que sentir ese protagonismo. Y por eso cuando pensamos el método, ¿no? Pensamos el movimiento, dejé esa fotografía aquí, que es una marcha en Brasil, en la capital de Brasil, eh, el movimiento social como educador de las personas. ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo un movimiento social nos educa? ¿Cómo un partido político nos educa? ¿Cómo el sindicato nos educa? ¿Cómo hacemos el ambiente en donde estamos organizados? un ambiente educativo, ¿no? Eh, y ahí podemos pensar en esos términos, ¿no? La justicia social, el que ninguna persona quede atrás, porque todas las personas estamos en el colectivo y el colectivo está por cada una de las personas, ¿no? Está este lema, ¿no? Eh, una escuela para todos y todas y una escuela para cada uno y cada uno. O sea, que dentro del colectivo tenemos una diversidad enorme de gente y cada uno y cada una tiene que estar atendido, tiene que estar feliz tiene que estar sintiéndose parte de ese colectivo y estos son pues algunos de los desafíos ¿no? Eso, ¿cómo construimos un colectivo educador en nuestro entorno en nuestro aula, en nuestra escuela, en nuestra universidad en nuestro barrio, en nuestro sindicato en nuestro partido ¿y cómo vamos superando esa, ese pensamiento postmoderno de que la clase ya no existe, de que ya no somos trabajadores y trabajadoras, ahora somos solamente una otra cosa, una otra identidad, que sí, la tenemos, claro, pero también somos trabajadores y trabajadoras, y por eso nos juntamos con mucha gente. Y dentro de estos colectivos, pues hay conflictos, hay atritos, hay contradicciones, claro, la gente dice, es que estáis usando un ordenador fabricado por, eh, no sé, eh, ¿cómo es el nombre, el nombre de los ordenadores? Ese este hombre... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Es este, sí. Eh, claro, este es el ordenador que tenemos. Estamos en ese entorno material. Os acordáis de la primera idea, ¿no? La materialidad. Estamos condicionadas a esa materialidad. ¿Hay otra materialidad posible? Ahora, eh, no. Esa este es la que tenemos. ¿Podemos cambiarla? Yo creo que sí. ¿Cómo? Eh, hasta que nos vamos entre todas educándonos, porque también es un proceso de amor, de cariño. No, no, no nos educamos intentando silenciar y eliminar el otro o la otra. Nos educamos... que cambiar, no es el hombre machista, blanco, eh, opresor, solo él, yo tengo que cambiar, conmigo y con las otras personas, y cada uno y cada una tenemos que hacer ese cambio, no es fácil, y muchas veces es doloroso, pero ese es el camino, o no nos transformaremos, o nos quedaremos tal como estamos, y esa realidad es muy fea, esa realidad es muy fea para seguir viviendo Muchas gracias. Eh, dice Yanaína ya recogiendo sus palabras textuales que el, el movimiento social eh, nos educa. Dice la forma en la que hacemos las cosas nos forma. Eh, yo me acordaba de una frase que decía Frederico, igual no la, no la puedo reproducir textualmente, eh, pero decía algo así como que el punto de partida de la educación eh, está en el contexto social, cultural, político de los educandos y decía da igual que el contexto esté echado a perder. Dice, la tarea del educador es reinventar el mundo, redibujar el mundo, rediseñar el mundo, recrear ¿eh? ese mundo. Eh, es una tarea que además eh, de hacerla a los educadores también está abierta, como decía Yanaina, a, a todas las personas. La, la transformación ha de ser colectiva. Eh, ya estuvimos aquí hablando de, de los sueños, ¿eh? de los retos. Eh, y empezamos a ver un poco las posibilidades porque es verdad que en este contexto complejo, cambiante convulso eh, bueno, pues, eh, nos encontramos con, con todas estas cosas pero eh, queremos eh, ver también las posibilidades de esa transformación eh, así es que bueno pues ¿qué es lo que podemos hacer eh, desde la escuela? ¿qué es lo que podemos hacer eh, desde nuestra actuación individual para conseguir esa Transformación colectiva. Lo abro también esta pregunta. Eh, si empieza comentando ya, Naina, pues a cualquier persona que también quiera aportar, estáis invitadas a, a hacerlo. Y la una palabra es Bueno, pues, eh, el que con comenta con los valores que ella escribe por Italia y cree que la integración en todos los aspectos es el mundo para el que podamos avanzar. Y por otro lado, tenemos una pregunta de Nietzsche que nos comenta: que ¿cómo podemos garantizar que gente que no está sentido con el derecho de participar y dar su opinión confíe en nuestro colectivo? ¿Y cómo podemos marcar la diferencia con redes ¿Más? ¿Alguien también puede, puede comentárselo? Es un desafío importante. Sí, yo creo que es antes es un diálogo igualitario. Que parece que, que es el diálogo igualitario, es donde se logra realmente sobre todas las personas que están incluidas y que eso, lo que ellas dicen y lo que ellas hacen es importante para la luz. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres comentar alguna cosa relacionada con esas posibilidades que tenemos? Eh, sí, yo aquí pasé algunas imágenes, ¿no? Os había puesto antes una imagen del campamento. Esa es la agrovilla en mi, en mi cooperativa, en mi asentamiento en, en Paraná, Copavi. Eh, pues ahí están los niños y niñas y ya se ve que hay una diferencia material bastante grande, ¿no? De estar bajo una, una carpa de lona negra. Y de, este, de tener una casa y de no tener que estar trabajando. Yo empecé a trabajar a los seis años y a mí me parece eso, eh, no, no conmigo, pero cuando pensamos los millones de niños y niñas que están trabajando ahí día para fabricar la ropa de primar, a fabricar la ropa de qué más marcas que usan trabajo cara, que usan trabajo esclavo en boliviano en Brasil y ya fueron condenados cuatro veces porque, o sea, no es un, un rumor, ¿no? Están usando trabajo esclavo para su ropa. Eh, la violencia que es de que los niños y niñas tengan que estar trabajando y no estén como estos niños tranquilamente pues siendo niños ¿no? estudiando pero haciendo otras cosas ahí eh, entonces esas, esas posibilidades que hay hoy y yo pensando, esa es el comedor de mi cooperativa de en una reunión eh, el comedor una la asamblea eh, yo pienso inmediatamente me viene a la cabeza las conquistas que tenemos como colectivo como Movimiento Sin Tierra ¿no? la tierra, la agroecología la, el alimento garantizado ahora en la pandemia eh, ya hemos perdido la cantidad de toneladas miles y miles de toneladas ya pasamos de igual de mil toneladas de alimentos donados a la gente hambrienta que está en las ciudades, en las favelas en Brasil, desde el gobierno de Bolsonaro, el hombre está saliendo vertiginazamente, y ya son 25 millones de personas que no tienen comida todos los días. Y la mitad de la población está en inseguridad alimentaria. Entonces, eh, ver cómo, cómo en MST conseguimos producir y donar alimentos, porque el alimento hay que vender y todo el mundo tiene que tener lo mínimo para sobrevivir, pero el alimento es un derecho y si podemos producir alimentos para donar, pues mejor que mejor, ¿no? Eh, y entonces, esas conquistas, esas posibilidades, ellas nunca son individuales. Y cuando pensamos ese elemento de la confianza, eh, ahí yo creo que lo que siempre es importante tener en el horizonte son estos sueños que tenemos, esta convicción que tenemos. Porque si Puede que un día estamos trabajando en el no sé, sindicato y, y yo me sienta maltratada por mis compañeros. Entonces, ¿dónde están mis ojos para que yo pueda saltar ese momento? Y proponer que nuestro colectivo nos reeduque a todos, y en especial a estos compañeros que nos pueden estar eh, oprimiendo, porque, claro, dentro de un movimiento socialista, también hay machismo, también hay racismo. No, vivimos, estamos en ese mundo, estamos en ese, tenemos ese, este faro histórico en nuestra espalda. Entonces, tanto hay un movimiento de las personas que sienten la opresión en alzar la voz, cuanto de las personas que ejercemos la opresión en reconocer nuestros privilegios y trabajar colectivamente para dejar privilegios, y construir la igualdad, como la compañera eh, ha dicho, ¿no? Porque individualmente, esa es mi parte, trabajando en copaña, eh, individualmente no tenemos, no tenemos como, como dar ese salto de calidad, ¿no? Y pensando ahora en el MST, una familia sola ocupando una tierra no tiene ningún sentido, porque viene la policía y dispara pues, tres tiros y acaba con una familia o una persona. Eso solo se puede conquistar eh, colectivamente, colectivamente. Y ahí me recuerdo la, aquí una imagen de donación de alimentos de Copac, eh, del poema de Brecht, ¿no? La, la Tebas de siete puertas, ¿será así en castellano también la traducción? Eh, ¿quién, ¿Quién construyó Roma, ¿no? ¿Quién venció la batalla? ¿Quién construye la historia? Entonces, en la historia aparecen nombres de ¿eh? reyes y grandes nombres y tal, y Pelayo, que vino y venció, y, y, y fundó Asturias, por algo largo estilo, en fin. Eh, pero, no, Quien no. ¿Quién hace todo? ¿Quién mueve la historia? Son los pueblos, son, ay, mira, estoy viendo la vuelta para abajo. Eh, y este es mi niño, cosechando, calabazas, calabacines. Eh, ¿Quién mueve la historia? Son los colectivos. Y esa es una victoria de la burguesía, que es fragmentarnos, que es fragmentarnos. Sin embargo, no podemos aceptar nunca ninguna opresión dentro de la clase trabajadora. Porque cuando hablamos del feminismo, cuando hablamos contra el racismo, cuando hablamos contra el electrocambriacado, no estamos fragmentando, no estamos desuniendo. Estamos exactamente tratando de construir esa nueva sociedad, ese sueño. Y no sencillamente cambiar al que manda, porque no queremos sencillamente cambiar el que manda, ¿no? Quitar esta burguesía para meter aquí eh, otra gente que, que va a seguir no, no, no, no. Y esa tarea no es para mañana. ¿no? Sí, bueno, primero vamos a encontrar trabajo y casa y comida para todos y todos y luego vamos a ver esa situación ahí que los hombres hablan más y los blancos hablan más y los... Eh, que tienen unas determinadas capacidades armadas y los otros en silencio, ¿no? ¿no? Eso todo es a la par, es a la vez. Hacemos lucha de clases y hacemos la lucha contra todas las opresiones que vivimos. Y esa es la única manera que podemos avanzar. ¿no? Con mucho ojo, la clase siempre tiene que estar en, nuestra, en nuestros pensamientos, porque si no, es peligroso que acabemos de mano dada con Margaret Thatcher, porque no me viene otra mujer ahora la cabeza, y echando de nuestro medio a un hombre negro, eh, un sahari, no sé, o, o un judío, o alguien otro, un, un hombre indígena porque es hombre, siendo que es de nuestra misma clase. Entonces, ese corte de clase social es fundamental cuando pensamos en nuestro movimiento colectivo. Uh -huh. Muchas gracias, así que las, las posibilidades las tenemos y ya para ir cerrando esta mesa de diálogo, eh, pues nos queda una pregunta en torno a las herramientas ¿eh? con las que disponemos, eh, una de ellas, no la única… Y el mismo Freire también insiste mucho que la educación, eh, aunque puede hacer cosas, no lo puede hacer todo, eh, pero algo puede, eh, eh, ahí su, su valor. Es la educación. Eh, ¿Qué educación se, se necesita, Yanaina, para construir eh, esa sociedad en la cual pues, podemos, podamos llegar un poco a esos sueños? Freire siempre criticó eh, que la educación, en lugar de soñar con la humanización de mujeres y de hombres, eh, en lugar de luchar por esa transformación que nuestro mundo necesita en todas esas cosas que que acabamos de comentar, y transformar una sociedad per perversa en una sociedad mucho más amable con todos los seres humanos, eh, parece que está más preocupada eh, por capacitar, eh, por aumentar eh, la producción, sin cuestionar, ¿en favor de quién y a favor de quién? ¿no? Eh, antes comentaba la representante de la Agencia de, de Cooperación al Desarrollo que eh, bueno, estamos en un contexto, y lo sabemos eh, los que estamos aquí, de, de cambio curricular, eh, está a punto de salir el, el nuevo decreto del currículo. Eh, bueno, pues no sé si, si esa educación transformadora o esa visión de una educación eh, sigue todavía haciendo mucho hincapié en esas competencias, a mí a veces eso, a eso me asusta. Eh, Aún así, yo siempre pienso que el currículo deja margen a los docentes, pero... ¿Qué educación crees que, que necesitamos? ¿Qué, qué educación eh, o ¿Con qué educación podemos soñar para construir esa sociedad verdaderamente eh, mucho más equilibrada con, con todos los seres humanos? Ahora usted entre escuchar a vosotras. ¿No? Eh, yo también. <risas> ¿Qué educación es esa? ¿Qué educación necesitamos? claro, podemos pensar en los principios comunes, por ejemplo el colectivo el estudio permanente porque si por una parte eh, no sé si habéis visto una foto que pasó que estaba mi compañero, estaba cavando la tierra y nuestro niño fue y empezó a acabar también o sea, el ejemplo, no, el, el aprender a ser, hacer, hacerlo y viviendo a hacer. y el equilibrio entre el hacer y el reflexionar, porque somos personas eh, enteras, ¿no? integrales. Creo que nuestro horizonte es esa construcción de la persona no esa persona de múltiples lados, esa persona que no sabe hacer esto. Y cuando se trata de poesía, eh, ¿ah? ¿qué es poesía? No, hombre tu mulher, pode trabalhar na siderurgia e pode fazer poesia e pode representar uma obra de teatro. E também pode cultivar nas calabazas. Essa é a pessoa onilateral. E ela está a organizar e coordenar uma reunião, uma assembleia e redactar umas exigências ao ayuntamento. Essa pessoa onilateral. Então, se creio que há... Hay... Podem haver uns princípios universais. Creio, amigos. Creio que uns princípios universais, sim, sí, os há. Mais ou menos estes, não? Pero el cómo vamos a hacer el día a día está en cada lugar, porque somos condicionados históricamente por unas estructuras eh, geográficas e históricas eh, que están colocadas. Entonces, claro, lo que va a funcionar en el sur de África no va a funcionar en, en el Magreb, no va a funcionar en, en España y, y en Latinoamérica y lo que va a funcionar, tal vez en algún lugar de Latinoamérica no va a funcionar en otro y entonces por eso hay que pensar en las en las realidades en cada lugar y por eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho asociar la educación a la soberanía alimentaria porque no es posible que el mundo entero coma eh, hamburguesa, patata frita de McDonald's eso lleva el mundo a, a, al desastre eso acaba con el mundo eso es la eso es la fin de la especie humana que todo el mundo coma eh, que, eh, hamburguesa y patata frita porque no es posible producir hamburguesa y patata frita para todos los 7 millones de personas que hay en el mundo pero sí es posible producir alubias y jamón para la parte de la península ibérica alubias y famadas para Asturias eh, yuca y, y arroz para Brasil. Eso sí es posible, eso es sostenible. Y lo mismo con la educación. Pues no es posible pensar en un paquete educacional, unos contenidos y una forma de hacer la educación que equivalga, eh, ni, tu, ni para todas estudias diría yo, porque supongo que habrá mucha distinción entre las cuencas, y entre el litoral y el remonte, y no, no sé, pero supongo, sospecho, ¿no? Brasil es mucho más, más grande, claro, Brasil ni, ni, se, ni, ni se diga, ¿no? Hasta nuestra manera de hablar es distinta según la región en donde estamos. Eh, y la educación acompaña la alimentación. Cuando pensamos que el mundo entero se puede transformar en un pastizal, digamos, ¿y pastizal? En unos ganados confinados para hacer hamburguesas y producción de patata, ay, que ya ni es más de la tierra, ahora la patata es... es eh, artificial, ¿no? Hay un libro muy ilustrativo de eso, de Eric Islosa, que se llama eh, Fast Food Nation, país fast food, y él narra y él descubrió los intrínculos de cómo esas cadenas de hamburguesas y patatas frita producen esa comida artificializada y habitual. Pues así como uniformar la comida nos lleva al fin de la especie humana, uniformar la educación pues nos lleva a, a nuestro fin como seres pensantes, ¿no? Porque al final nos conduce a un modo pensamiento. Y el modo pensamiento, pues hombre, okay, con toda la diversidad que tenemos, con todo lo de gente blanca, amarilla, roja, azul, que hay, negra, con toda la diversidad de, de, de tipos de pensamientos, ¿no? Porque ahora los espectros autistas, pues hay una diversidad de formas de, de raciocinar, ¿no? Es que yo tengo un Ipe, síndrome de Down y yo le voy viendo cómo, cómo el raciocina de otra manera, que no es mi manera de raciocinar, él raciocina, pero es otra manera. Eh, con toda esa diversidad humana, ¿por qué nos vamos a quedar con una única manera de pensar? Las cosas de, de ver el mundo, de, de crear, ¿no? De, de, de, de hacer el mundo, ¿Por qué vamos a aceptar esa hegemonía estadounidense, europea, o sea, blanca, eh, macho, eh, cristiano, o lo que sea? ¿Por qué ese monocultivo, esa monocultura en nuestro ambiente escolar, en nuestro espacio educativo? Ese también es una manera, un fin del, del, del ser humano, ¿no? de la especie humana, ¿no? con esa diversidad que tenemos, que es la cosa más, más bella que hay. ¿no? Y ahora pensando en esta monocultura, ya en la tierra, ¿no? en la monocultura real, en la monocultura de soja, de caña de azúcar, de eucalipto, en Brasil están viendo unas tempestades de arena, de arena, que es como si estuviesen viviendo en un desierto. Y el orificio. ese es el monocultivo, porque cuando se quita de ahí la, la, la cosecha, la tierra queda desnuda y viene el viento. Y provoca erosión eólica y tempestades de arena, faltando agua, ahora temporales, derrubando casas, etc. y todas las consecuencias climáticas de esa monocultura. Entonces, si el planeta reacciona de esa manera a una monocultura, un monocultivo en el suelo, ¿cómo ¿Qué desierto nos tornaremos nosotras si nos doblegamos a una monocultura? De pensamiento, una única manera de pensar y hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en estos caminos hacia la igualdad, en esta superación de las barreras de la opresión y de la explotación económica, ¿no? En ese este desafío de, de generar otros sueños que nacen de esa realidad miserable que estamos viviendo, pero que tienen que saltar más allá, ¿cómo va a ser nuestra democracia en el mañana? ¿Cómo vamos a decidir las cosas? São desafios. Não se aprovado todavia no mundo. Não sabemos como vai ser. Temos que provar, temos que criar, temos que imaginar. E aqui toda ideia é sempre bem-vinda. O que vai ser nosso futuro? Além é um futuro distópico, não? Que vemos na literatura e nesse no Que outro futuro há? O que é o que imaginamos aí? E esses são um desafios? Solos e solas podemos olhar? Pois não. Não. Y por eso, eh, vamos con mucho ojo para algunas figuras a veces que la prensa saca, ¿no? Y salda, fulano, fulana de tal, ha inventado los... Yo iba a decir Black Friday, pero no es Black Friday, ¿cómo es el nombre? Friday... Um, Friday for Future, ¿no? Los viernes para el futuro, ¿no? Una persona inventó y está haciendo la revolución, ¿no? Y yo me recuerdo el poema de Brecht. ¿Quién construyó la tierra de siete cuentas? ¿Quién venció a tal y tal batalla? ¿Quién construyó Asturias? ¿Quién construyó la catedral de Oviedo? ¿Fue el arquitecto fue de the time? No, fue un montón de gente ahí que metió las manos. Entonces nunca, los pasos, los pasos de la humanidad son de la humanidad, del colectivo. Pero con la aportación de cada persona. Y por eso nuestra diversidad es tan importante, tan, tan bonita, tan guapa, tan rica. Muy bien, pues eh, muchas gracias, nos quedamos con ese mensaje eh, de que en nuestras manos tenemos las capacidades de la transformación, que esa transformación tiene que ser colectiva y que tengamos un sistema educativo que, que deje y permita aflorar esa diversidad, porque ahí está la riqueza. Así que muchas gracias, si alguien quiere... Sí. No, no, última no, cosa, no no bueno. pero... a por si alguien quería hacer una última intervención. Sí, si no, tiene ya no no la palabra, que ya tenemos en cinco minutos a Carlos Alberto. Sí, solo eh, recordar y, y remarcar el tema del analfabetismo político, que es uno de los grandes desafíos que tenemos. ¿no? El analfabeto político, y buscar en Google, el analfabeto político de que me gusta mucho Brecht, a veces. Eh, el analfabeto político no se percata de los problemas sociales, y cree que la política es basura, que la política, todos todo son ladrones, todos son mordidos en la política, y eso no tiene que ver con mi vida. Y ese es el peor analfabetismo que hay. Ese es el analfabetismo que me hace pensar que soy más igual a Margaret Thatcher, que al hombre indígena que está aquí a mi lado sufriendo el problema del capitalismo. Y ese es uno de nuestros dos enemigos que como educadores, educadores y como sujeto colectivo tenemos que hacer Muito obrigada.